Jueves de la semana 30 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 31 al 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: Vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminará mi obra. Sin embargo, hoy y mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Los fariseos que simpatizaban con Jesús le aconsejan que se aleje porque Herodes Antipas quiere matarlo. Ante la amenaza de muerte Jesús revela que su misión no depende de la voluntad de los gobernantes, sino del plan salvador que Dios le ha fijado y que él, su enviado, tiene que completar. Jesús no piensa dejar de luchar contra el poder del mal. Su obediencia al Padre está por sobre todo conflicto y persecución. Las intenciones de Herodes y de los fariseos son claras. No quieren quitar de encima porque les estorba. Herodes y los dirigentes religiosos, políticos y económicos, tiene claro que la salida es matar a Jesús eliminarlo, pues está actuando en forma contraria a sus intereses.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 Husano. Jesús ya antes había tomado la decisión irrevocable de encaminarse a Jerusalén Él no abandona su misión, se muestra valiente y decidido No se deja intimidar por los poderosos Hasta podríamos decir retador frente a quien le quieren bloquear su camino Por eso él le contesta, vayan a decirle a ese zorro Cristo no se rige por miedo o por respetos humanos, sino que se entrega plenamente a su misión, para dar sentido a su marcha hacia Jerusalén y a su muerte, mientras tanto sigue su camino con decisión y firmeza. El lamento de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, es parecido al dolor que siente Pablo al ver la obstinación del pueblo judío, que no ha querido aceptar, al menos en su mayoría, la fe en el Mesías Jesús. ¿Estamos dispuestos a una entrega tan decidida como la de Jesús? E ¿Incluso si aquellos por lo que nos entregamos se nos vuelve contra nosotros? ¿Tenemos un corazón paterno o materno lleno de misericordia y de amor para seguir trabajando y dándonos día a día para el bien de los demás? O nos influye los herodes del turno para cambiar nuestro camino. Que el Señor los bendiga.